Ellos piensan que estoy loco. Si lo estoy, eso no es problema de nadie. Lo importante es que a nadie se le hablará. Se hará lo necesario para conseguir el bienestar propio, y se ignorará al prójimo. ¿Todo claro? Quien se aproxima a uno, solo quiere incomodar, solo quiere sacar información para luego utilizarla en contra de uno. Por eso es que hay que controlar la interacción con temas genéricos sobre cocina, televisión, lugares, paseos, fútbol, béisbol. Deportes, nunca hablar de nada personal, porque eso no conviene, también es importante cortar rápido a la gente con dinámicas como la del peo con caldo, es hora de calmarse, hablarle a la gente con la ternura con la que le hablarías a un familiar, a una madre, a un padre, a un hermano. Habla con amor, pero tirando un cumplido, estilo. Me encanta la actitud positiva que tienes, gracias por ser así. Esa sonrisa maravillosa, invita a mejorar cada vez más te felicito. Muy bien, guarda las formas. Guarda el respeto. Ignóralos a todos. No cuentes cosas sobre ti. ¿Qué piensas sobre el fútbol? Solo habla sobre temas superficiales y escapa rápido. Allí va lo de peo con caldo. Con alguna excusa o limitación de tiempo. Sí chico, que ellos piensen lo que quieran. Uno va es a ayudarse a uno mismo. Los otros no importan. Váyanse a cagar. 1,2,3,4,5,6,7,8,9.